Bueno, nos vamos a ir a la información porque constantemente están sucediendo cosas y que suceden y que afectan nuestra vida en comunidad, porque somos una comunidad. Y lo que ha pasado también realmente nos, eh, nos preocupa eh, y nos ocupa. En línea está Nair Robles, eh, mamá, eh, que ahora nos va a contar un poco eh, la, lo que ha pasado porque ella está denunciando junto con otros padres mala praxis en el hospital de niños. Eh, antes que nada le quiero saludar, Nair buen día Gracias por estar con LV7 Radio Tucumán Carlos te, Carlos te saluda Buen día Buen día Nair Bueno, contanos contanos un poco lo, lo que estás atravesando Gracias primero por por atendernos Y por tener este tiempo con nosotros Para contar la realidad que estás viviendo No, gracias a usted Por, por dar una oportunidad de, de ser escuchada la historia De, de mi niña y bueno de uh -huh. paso, de otras mamás también. Sí, contanos la, el caso de tu de tu nena. Eh, bueno, mi nena, eh, Dania Naomi, se llamaba. y eh, Tenía seis meses. Uh -huh. eh, el, el diciembre 7 del año pasado uh -huh. la llevé al hospital de niños con eh, falta de respiración, le faltaba el oxígeno. Uh -huh. La sentía medio mala, así que la llevamos con el padre al hospital de niños. Eh, cuando llego como a las una de la tarde eh, tardaron tardaron muchísimo en atenderme ella se ponía mal peor todavía en, en esas horas estuve siete horas quizás un poco más eh, en espera eh, en esa espera ha sido terrible porque eh, he tenido que soportar que se me burlen prácticamente en la cara porque yo les pedía que me atiendan y no lo hacían estaban hablando, o bueno, cosas así, uh -huh. haciéndose prensa y todas esas cosas. Eh, cuando por fin empiezo yo a, a querer levantar la voz porque ni siquiera le faltaba el respeto como para que me atiendan rápido, eh, me dijeron que supuestamente yo estaba ausente. Eh, bueno, después, bueno, ¿no estabas anotada cuando entraste? Eso te estaban queriendo decir, que no te anotaron. Claro, eh, mm. no dijeron que ya me habían llamado supuestamente tres veces. Ah. Cuando yo comencé a levantar la voz, ¿por qué no me atiende? ¿Por qué? De la, de la una de las tardes, si ya eran las cinco, iban a ser las seis de la tarde, no me atendían, sí. la vida estaba re molesta, ya prácticamente se me estaba muriendo los brazos, uh -huh. porque faltaba el oxígeno. Eh, me dijeron que no estaba... Que yo, ellos me habían llamado tres veces supuestamente y, y que yo estaba ausente cuando yo en realidad estaba golpeando de puerta en puerta cada vez que sale un enfermero. Le preguntaba qué hora me la van a llamar a mi hija, qué hora, a qué hora. Y, y bueno, en eso por fin me hacen pasar a guardia. Uh -huh. Y le dije, por favor, me la revisen bien, porque tampoco no me la querían revisar bien. Sí. Cuando me la revisan bien me dicen no va directamente a internación porque eh, está mal la nena. Que... Le miden la saturación de oxígeno. Claro. Y le, claro. Le estaba dando mal. Le estaba dando muy baja, uh -huh. muy muy mal. Eh, a las 8 de la noche me la internan. Sí. Estuve en guardia del día 7, digamos, todo hasta el, hasta la mañana del ocho. Estuvimos en guardia, en internación con mi niña, y ahí adentro fue otro otro calvario más. Uh -huh. Porque yo veía que mi nena se agitaba más, sí. estando aún ella con cuero y yo le gritaba a las enfermeras que vengan. No, eh, no, ¿No tenía una asistencia de, en oxígeno, una mascarilla con oxígeno? Tenía, tenía una mascarilla... Eh, uh -huh. Como ella, bueno, ella se despertaba, como en, en toda la noche anterior no había dormido nada, sí. ella se despertaba y, y se quería sacar la mascarilla y todas esas cosas. Sí, sí, ¿qué pasó? Eh, sí. En, en un tiempo cuando yo veo que ella se agita, yo la llamo a las enfermeras, les grito porque no las podía dejar sola se movía y bueno, eh, ninguna vinieron. Eh, muy mala atención, eso quiero recalcar que muy mala atención... Y maltrato psicológico también porque me quisieron echar la culpa de cómo le habré cuidado a la bebé. Mm. Eh, esa noche en Internacional Guardia fue horrible porque me la pinchaban entero y me decían, no, mamá, ella no siente nada, me decían. Y yo llorando ahí, viendo la que le rompían la vena de un, de un brazo, rompían del otro, le, le pinchaban el taloncito y... No, no sé Dania, eh, tuviste eh, Perdóname, Nair, tuviste que, que atravesar esta situación Con tu nena internada eh, ¿qué, ¿Qué pasa después? Porque, a ver eh, está, está internada en la guardia ¿Qué es lo que sucede después? ¿Ella pierde la vida en ese momento? ¿O, o pasás a otra el, sala? El día La mañana del 8 sí. eh, a las 6 de la, El 8 de diciembre A las 6 de la mañana Sí eh, me dijeron que mi nena ya no daba más uh -huh. y necesitaba eh, ser eh, entubada uh -huh. así que me pasaron a terapia intensiva que ahí fue donde yo ya no la pude ver más porque según ellos, me eh, le dio le dio a ella el estupado de eh, COVID positivo sí. así que cuando me las pasaron a, a terapia intensiva en el segundo piso eh, yo solamente recibía llamada uh -huh. No me la dejaban ver. ¿No te, no te, no te, el... te dejaban entrar al, al lugar donde estaba ella? No, ella estaba sola, ¿sí? yo no sé cómo... Ha decaído mucho cuando cuando estuvo en terapia intensiva, porque la noche esa, cuando me la internaron en guardia, le hicieron placa y me dijeron que estaba bien, pero ellos no sabían por qué, era la falta de respiración. claro Claro. Este, y después cuando me la pasan a terapia intensiva, en donde yo ya no la pude ver más, uh -huh. me llaman y me dicen que estaba mal, que estaban mal en los pulmones, que estaban mal los hígados, hígado, uh -huh. después que estaba mal el riñón. Y me preguntaba si ella comía, y le digo sí, hasta el día anterior si comía, todo perfecto. Eh, yo le preguntaba a ella si es que quizá ella estaba haciendo una reacción alérgica porque el, la, la, no, la, el día anterior, la tarde anterior, se le había puesto una dipirona y ella me dice no, que no, que no no veía ni siquiera la posibilidad que fuera eso Claro. Mm. Eh, bueno, estuve en terapia intensiva, una lucha para verla, y la pude ver solamente... 15 minutos, 20 minutos me dejaron ver después de ahí, en todo el día nada, solamente esperar llamada. Uh -huh. eh, y la llamada era eran solamente para decirme que estaba peor. Eh, y ella fallece el 9, el viernes 9 de diciembre. 9 de diciembre. Casi al mediodía, sí. Uh -huh. Recibimos la noticia con el padre. eh, o sea, que sí, vos, entraste, vos, vos, entraste, vos entraste por guardia el día 7. Así es. El 7. El Ay, 8, el 8 sí, sí. a las 6 de la mañana en interna en terapia intensiva y el 9 de diciembre te avisan de, de, del fallecimiento de tu nenita. ¿A qué hora? A las 11 y 20. ¿De la, de mañana? la mañana? 11 y 20 de la mañana. ¿Y cuál, cuál fue la, la, la, la, la, lo que ellos marcaron que pasó con, con ella? ¿No pudo respirar más? ¿Un ataque cardíaco? Eh, le ha gastado de todo. La verdad es que no les sabría decir bien porque... Claro, claro. Eh, yo estoy en muchas dudas porque a eso sí. supuestamente le, le agarró dos bacterias, que una de esas bacterias le hacía una falla multiorgánica. Sí. Ver. Según no sé uh -huh. eh, Y de ahí cuando eh, nos hacen pasar por segunda vez en, en esa mañana del viernes... Sí. Eh... Bueno, son, me quedé un rato ahí afuera de la puerta, digamos, del, de la terapia intensiva, porque la verdad que me, que me he puesto el cuando me han dicho. Y claro. Y claro, claro. avancé sí. todas esas cosas. Sí, se sí, cayó el mundo, no importa más nada. Después de esa información ya sí. no te importa absolutamente nada. Eh, eh, obviamente, Dayana era un angelito, eh, muy chiquita. Eh, Dania, eh, Dania, que seis meses. Bueno, y ahí, eh, Nair, eh, empieza tu lucha por querer saber qué pasó. Eh, ¿Es ahí donde vos tomás la decisión de, de denunciar lo que estaba, lo, lo que estabas viviendo? ¿Fuiste a hacer la denuncia? Está está hecha la denuncia. Sí. Eh, la semana que entra nos acaban de llamar mm. que la semana que entra podemos ir a saber si los resultados de la autopsia porque... ¿Qué carátula tiene tu denuncia? Que... ¿Cómo, ¿Cómo entra la denuncia? ¿Cómo, cómo, cómo eh, se cómo no se entra por mala praxis, sí. eh, mala atención, digamos este, negligencia, sí. y no recuerdo la otra. La vale. otra más. Esto entra eh, y hace la denuncia, que lo hiciste en fiscalía o en comisaría? Eh, la denuncia yo la hice en comisaría segunda sí. y después, eh, bueno, ahora ya está el caso en, en fiscalía. Ya está, ya está el caso en fiscalía ¿Estás esperando que te llamen o ya te llamaron. Me llamaron, la semana que entra vamos a saber el, el tema de la autopsia. Ok. Eh, okay. Que me dan la autopsia, que los resultados. Uh -huh. Porque a ella, cuando nos dijeron el viernes, me dijeron que la bebé había hecho un paro cardíaco. Uh -huh. Claro. Yo tengo entendido que se dice por un paro cardíaco, pero en la, en la carta de defunción de mi bebé dice que muere por COVID y falla multiorgánica, nada más. Claro, pero vos querés saber qué pasó. Bueno, suelen poner a, a las personas que tienen problemas, con fallecen con problemas respiratorios, paro cardíaco, porque el corazón nada más, en la realidad. Eh, pero vos lo que querés es la verdad, ¿no? Saber qué pasó con tu nena, porque el gran problema fue que no podías verla, tampoco, no sabías cómo era el trato, estaba obviamente intubada, significa que está con un aparato respirando, eh, sí. pero te sentís eh, sentís que no solo te pasó a vos, porque hay otros padres que me dijiste que también vivieron una situación parecida. La verdad que sí, hay muchas mamás que me están mm. mandando mensajes sí y muchas han, han han tenido esa misma situación y lamentablemente hay muchas mamás que no tienen las fuerzas, Sí, claro. de sacar de estar y estar parada y hacer notas uh -huh. para que escuchen el caso de, de sus hijos claro. eh, ahora mamá de Salvador no sé si conoces el caso de Salvador ella se comunicó con nosotras y ahora estamos juntas uh -huh. luchando por el juicio de, de, de cada uno de, de, de nuestros hijos digamos apoyándonos mutuamente uh -huh. así como ella hay muchas mamás también hay bastante. No sé sea que hay otras madres que padecieron también la misma situación que va, va más que nada a ver porque la realidad si Dios lo, lo, lo ha hecho de esta manera y tenía que ser. Lo que más te indigna es eh, desde el principio. Quizás hoy estaríamos hablando de Dania eh, en otra etapa, eh, pero sin embargo vos sentís que ya desde el principio la atención fue mala. Si se hubiera atendido desde, desde el principio de una manera rápida. Quizás estaríamos hablando de otro uh -huh. tema. ¿Sentís eso? Ese, ese, ¿Sentís ese malestar de que pudiste haber hecho más, pero no te ayudaron tampoco o sea, ahí, tampoco cuando llegaste al hospital? Uh -huh. ¿Eso ese es el sentimiento que tenés? Así es. Y uh -huh. ese sentimiento ese, ese, ese, creo que, si me lo hubieran atendido ahí en el mismo momento en que yo le pedí por favor, porque por poco y no me le ayudaba para que me la atiendan, creo que esa iba a ser otra historia. Uh -huh esa es, esa es la, la bronca y ahora hay que esperar entonces oh. ¿qué, qué dice Fiscalía con autopsia para poder avanzar si hubo mala praxis o no porque también los médicos tienen que dar eh, un resultado con respecto a, a tu nena tienen que darte ahí un, un, un informe sí el tema también es ese porque eh, yo en ese momento yo pedí el, el informe de la placa que se le había hecho sí. el, la noche del 7 pedí los análisis, los resultados de los análisis que me lo pasen Pedí los partos médicos y me negaron todo. Uh -huh. Siendo que yo creo que tengo el derecho de tener esos resultados de Milena. Sí, sí, y claro. me negaron todos esos pasteles. Claro. Eh, bueno, la verdad, nos nos duele muchísimo eh, tu dolor, eh, Nair. Eh, Dania, Noemí tenía eh, seis meses, seis meses de vida. Uh -huh. eh, y, y, y sentís que hubo mala praxis desde el primer momento de la primera eh, hora de atención y vas a luchar obviamente para que se, se aclare y que se pueda eh, tener aunque sea un poco de paz después de esta pérdida. ¿Mm? Es, va por ese lado, así que vamos a estar acompañando el caso, eh, Nair, junto con vos, hay otros papás también que están en una situación parecida para ver qué es lo que sucede, poner el foco también eh, sobre el hospital, a ver qué pasó, a ver si ellos cuál es la versión que dicen, pero sinceramente lamentamos muchísimo tu pérdida. Eh, y te acompañamos desde el ev 7 Radio Tucumán para que nos vayas contando cuál es el informe de, de fiscalía Para ver cómo avanza la causa, ¿te parece? Sí, sí, le este, vamos a estar avisando cuando tengamos el, el resultado del de autor uh -huh. eh, Así pueden encontrar, aunque sea el, el consuelo también con otros papás y, y a través de la lucha ¿Mm? Así que gra eh, gracias, Nair por esta comunicación con el ev 7 Vamos a estar atentos con el tema del caso ¿Mm? Muchas gracias a ustedes.